Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy te voy a explicar a cómo cambiar las unidades en Photoshop de una manera muy sencilla. Hola, ya estamos aquí en el monitor. Bueno, ya abrimos el programa y creamos una composición. Lo que vamos a hacer ahora es crear una regla que se activa con control R. Lo que necesitamos es cambiar de unidades de media. En este momento se encuentran en píxeles, pero la queremos a centímetros, por ejemplo. Entonces lo que hacemos es hacer clic derecho y le damos en la unidad que queramos, en este caso centímetros. Y jalamos y de aquí podemos crear las guías de una manera mucho más exacta a la medida que necesitemos si te ha servido este tutorial déjamelo saber en los comentarios que yo los estaré viendo si este video te ha gustado déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y yo los estaré leyendo, gracias por ver este video